El senador Iván Cepeda recibió un reconocimiento por su labor como defensor de la paz del país. En la Asamblea Nacional del Movimiento Político Nuestro Partido es Colombia, liderado por Clara López Obregón. En el evento al que asistieron varios líderes políticos y sociales, se avanzó en el trabajo de un frente amplio para la construcción de un verdadero pacto nacional. Aplausos espontáneos como el cariño, el amor y la solidaridad que rodean toda su actividad en favor de la paz, el favor de la vida. Iván Cepeda en entrevista con otra voz, indicó la importancia de continuar defendiendo la implementación de los acuerdos de paz. Muy honrado y emocionado por este homenaje promovido por Clara López y por nuestro partido Es Colombia, que asumo simplemente como el reconocimiento en, en mí, pero de la labor de mucha gente, de, de muchos líderes, entre ellos la propia Clara, que hoy está en primera línea de estas transformaciones. Y, y veo que es muy al, alentador ver eh, el abanico de gente que hay en el Congreso, en la vida pública hoy, hablando desde las posiciones de la paz, de la democracia, de la centroizquierda, y creo que eso, es, eso nos da mucha esperanza porque hay muchas personas talentosas, muchas personas... Eh, calificadas, que tienen un conocimiento profundo, como lo tiene Clara, por ejemplo, de los temas esenciales de la política, la economía, el derecho en Colombia. Se espera la consolidación de las fuerzas democráticas alternativas y de avanzada para que el gobierno del presidente Iván Duque respete los acuerdos de paz y se siga avanzando con la implementación de los acuerdos. No soy muy optimista, dicho esto es en, en que en que todo lo que estaba contemplado en el acuerdo de paz especialmente en lo que tiene que ver con las reformas sociales con la reforma en el campo colombiano este gobierno que tiene una visión eh, totalmente retardataria y feudal del desarrollo del campo en colombia vaya a avanzar en su implementación allí tendremos que muchos sectores sociales muchos sectores políticos del país empujar, impulsar, presionar, exigir permanentemente e Ir avanzando en la medida de lo posible eh, en ese proceso, entendiendo también, oígase bien esto, que la implementación del acuerdo eh, va mucho más allá incluso del gobierno del presidente Duque. Entonces, en la Asamblea Nacional de nuestro partido Es Colombia, los líderes políticos y sociales evidenciaron el trabajo que se realiza en torno a la defensa de la paz y del pacto nacional, desde la oposición, con posibilidades de alternancia en el poder.